Carmen, eh, contanos un poco acerca la, la experiencia que he vivido durante estos últimos días en Medellín con el proyecto La Sur Lab. No, pues yo muy contenta porque eh, he seguido el trabajo de artistas colombianos desde hace muchos años y a mí me sorprende el, el, la diversidad de sus proyectos, ¿no? obviamente está el, tra el trabajo de Wiering de Hernando Barragán, que es así como súper importante en, compu en computación física, pero también hay mucho trabajo de redes, de comunicación, eh, esta cuestión de las cartografías, trabajan mucho también educación en línea, entonces la forma en que trabajan la tecnología, los proyectos que yo he seguido de, de, de Colombia han, eh, han sido importantes también e inspiran inspiración para mi trabajo, entonces venir aquí, conocer y ver el es, es así como un sueño, digamos, ¿no? hayas tenido experiencias parecidas en otros países, aparte del tuyo? Eh, sí, digamos este formato de, de taller y este, eh, esta combinación ¿no? de, de, de encuentro y que hace seminarios, talleres, interdisciplinarios, es una metodología que se trabaja mucho en el arte electrónico, ¿no? entonces sí me ha tocado tener este tipo de experiencias, en, eh, incluso este taller, Open Solar Circuits, bueno ha tenido emisiones en España con, eh, eh, ap con apoyo del Media Lab Prado, en Interactivo, Ciencia de Barrio, este, fue la primera emisión en San José, California también se, se, se, se impartió este taller eh, fuera de México y bueno esta es la tercera emisión fuera del, del país. ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo en este taller? ¿Qué, qué están desarrollando? Ok, hoy? el taller básicamente se trata de, bueno dos cosas, trabajar electrónica sustentable desarrollando prototipos sonoros de bajo presupuesto, es decir, Baratos, pues, ¿no? De componentes baratos. Lo que estamos haciendo son instrumentos, digamos, clásicos dentro de la, de la cultura de electrónica, del do-it-yourself, de hazlo tú mismo. Eh, ahorita están eh, prototipando un Teremin con, con, con un chip. Así que es un clásico en la electrónica, el 555, y son instrumentos noise, noise ¿no? como, como dice este, un, un, un, un colega argentino, ¿no? Jorge Crow White, por el derecho inalienable hacer ruido. En tu conferencia hablabas sobre la experiencia que has tenido en México integrando uh -huh. también a la población sí. a desarrollar temas artísticos, ¿qué tipo de temas han desarrollado en México? Aparte de lo, de, de lo electrónico. Particularmente Dream Addictive que es el proyecto de, de, en el que este, es parte de este, este taller. Bueno, tra, siempre eh, tratamos de trabajar en, eh, con ejes este, como muy claros. Uno es hacer equipos interdisciplinarios que quiere decir, bueno, que hemos trabajado con arquitectos, peda eh, pedagogos, maestros, ¿no?, viendo eh, las los diferentes, eh, con escritores también, fotógrafos, o sea, es como grupos de... de, de, de, de, de el trabajo interdisciplinario lo que pasa es que enriquece y abre, ¿no? y, y nos interesa mucho esto. Nosotros hemos trabajado específicamente con ellos por la cuestión, una, de metodología, cómo sistematizar el conocimiento para poder compartirlo, y este, segunda, nos interesa mucho la cuestión de intersección entre tecnología y tecnología, eh, sociedad y, y, y cultura, pues, ¿no? Entonces, más o menos, es por ahí, hemos organizado muchos eventos de promoción y arte, cultura electrónica, ¿no? Con músicos también, obviamente. ¿no? ¿Cómo ha sido el, el, el, el manejo del tema de los derechos de autor para, para poder tener acceso a, al software? Sí, mira, este, yo siento que en México, en, bueno, depende de la región, en Ciudad de México me parece que sí si tienen un trabajo muy fuerte en, en la cuestión del copyleft en Tijuana, que es al norte de donde eh, se eh, realizó mi trabajo base, realmente hay más bien toda una cultura sobre la propiedad intelectual muy fuerte, no sé si es por estar tan cerca de la frontera de Estados Unidos, o sea, es muy difícil, eh, y bueno, lo que pasa en nuestros eventos de, de arte electrónico, siempre abrimos esta posibilidad en los talleres, pues, en, en, en Tijuana obviamente trabajamos mucho taller de computación física y arte electrónico, siempre estamos in decidiendo en la importancia de abrir la información como un modo, uno que no se mueran los proyectos, dos de enriquecerte a ti mismo con la, en la interacción con los demás y, este, y como un modo de elevar nuestra calidad de vida a través de la edu, de una educación más dinámica que es compartir la información pues no y bueno promovemos mucho eso y siento que ahorita ya ya va, ¿no? El do it yourself y todo esto. ¿Cómo, ves, ¿Cómo crees que va a impactar este tipo de proyectos a la sociedad, digamos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo? Porque o sea, ahora para nosotros es casi que una novedad, pero digamos, eh, ya en términos globales, ¿cómo crees que va a, a, a, digamos, a, a cambiar la educación en el mundo? Creo que ya está, es algo que ya está germinado, digamos, ya está sucediendo a un nivel en el sentido de que ya compartimos información o hacemos esta construcción colectiva de conocimiento que quiere decir bueno que ya hay un montón de gente que no nada más son desarrolladores sino que sistematizan su trabajo y lo comparten esto no quiere decir que sea un trabajo eh, eh, más me muy metodológico muy académico no se trabajan otros formatos de compartir información más relacionados con la estructura del internet la folksonomía y más bien en redes más horizontales pues no yo creo que sí va a incidir mucho porque influye uno en la forma en que se organiza la gente. Compartir información es una, una forma de, de, de organización que empieza virtual a veces, a veces empieza físico, pero al, al final coincide y de algún modo creo que va, va más rápido que la educación dentro de las instituciones. A futuro lo que nos ofrece son alternativas en mejorar nuestra calidad de vida de, en, en, en donde estemos, ¿no? porque compartimos técnicas, información, experiencia y al final se trata de eso. ¿no?